Mi nombre es Magnolia Rosales y en esta micro cápsula informativa estaré compartiendo contigo de forma sencilla los conceptos principales que son la base de uno de los procesos más importantes de la función de recursos humanos. Estoy hablando de la evaluación de puestos. Todas las organizaciones, sean pequeñas o grandes, tienen, ya sea de forma técnica o empírica, algún sistema que les permita ordenar los puestos de su organización en base a las contribuciones que dichos puestos aportan a los resultados. Es importante aclarar desde el principio que para este proceso lo que cuenta es la evaluación o valoración hecha del puesto y no el desempeño de las personas en el puesto. El ordenamiento al que hago referencia puede verse como un organigrama. Empezaremos por compartir los conceptos en forma separada para luego dar una definición del término evaluación de puestos. La evaluación es un cálculo numérico que se hace para asignarle un valor a ya sea una propiedad, bien o en este caso a un puesto. Westreicher 2021 El puesto en el contexto del área de recursos humanos se refiere al conjunto de actividades, funciones y responsabilidades asignadas a un empleado que será recompensado por medio de un sueldo o salario. Sánchez 2021 entonces, cuando hablamos de evaluación de puestos, hablamos, según Chavenato, 2011, de el proceso de analizar y comparar el contenido de los cargos con el fin de colocarlos en un orden de jerarquización que sirva de base a un sistema de remuneración. Página 238. Por tanto, la importancia de contar con un proceso tecnificado para evaluar los puestos, en resumidas cuentas, nos va a ayudar a definir qué salario le corresponde a cada puesto dependiendo de su valor relativo para la organización. Cabe mencionar que es de vital importancia que los puestos sean bien definidos y analizados con el fin de contar con una evaluación apegada a la realidad. Esto ayudará a lograr que los sueldos de los empleados mantengan una equidad interna al pagarle a cada uno lo correspondiente en directa relación con su esfuerzo. Así también contribuirá a que exista competitividad externa, esto es que a asimilar puesto en la empresa el sueldo pagado en el mercado sea igual o aproximadamente igual para el mismo puesto. Pero, ¿cómo evaluamos los puestos? se preguntarán. Existen varios métodos para hacerlo y a continuación les compartiré una breve descripción de cada uno. Método de jerarquización de puestos o comparación simple Es el método más sencillo y consiste en, básicamente, tomar un listado de puestos e irlos comparando uno a uno contra un criterio que sea seleccionado inicialmente como referencia básica. Luego de haber hecho las comparaciones, se ordenan los puestos, ya sea en orden ascendente o descendente, como la empresa prefiera hacerlo. Método de escalas por categorías predeterminadas. Con este método definimos qué puestos son los que queremos comparar y los clasificamos en categorías que tengan ciertas características comunes. Al final, se les aplica el método de jerarquización simple que vimos anteriormente. Método de comparación de factores. Utiliza el principio de ordenamiento y compara los puestos por medio de factores de evaluación definidos. Sugiere cinco factores generales. Requisitos mentales, habilidades requeridas, requisitos físicos, responsabilidad y condiciones de trabajo. Método de evaluación por puntos, también llamado evaluación por factores y puntos. La técnica de este método es analítica y los puestos se comparan en base a requisitos mentales, requisitos físicos, obligaciones implicadas y condiciones de trabajo. Existe también el método Hay de evaluación de puestos, que es más complejo y será tema para la próxima microcápsula. Mientras tanto, si quisieran profundizar más sobre los diferentes métodos para evaluar puestos, sus ventajas y desventajas, pueden encontrar interesante leer el artículo Evaluación de puestos, importancia y métodos, cuyo enlace estaré dejando en la cajita de descripción de este video. Y llegamos al fin de nuestra microcápsula. Espero les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión. En el siguiente slide encontrarán las referencias y bibliografía correspondiente, así como los derechos de autor. Muchas gracias y hasta la próxima. Les saluda cordialmente, Magnolia.